orden de anulación emitida por el MOP. 742, don Saúl Méndez, buenos días. Buenos días, Edwin, saludo a Gonzalo, a todos los que contigo están trabajando, a tus oyentes, a quienes nos van a ver en redes, pues mi respeto a todos y a la orden. Gracias por atendernos como siempre, Saúl. Vamos a hablar de, como siempre con Saúl, yo me gusta pasar revista de los temas nacionales, pero antes de eso, Saúl, esta noticia que acabo de leer, ustedes no es, no es que son la contraparte, ustedes son los que al final ponen el hombro para que estas obras se realicen, ustedes digo como SunTrax. Como eh, y, y a mí lo que me preocupa es que cada vez que hay una postergación, las obras comienzan más tarde y la generación de empleos comienza más tarde. Y uno no termina de entender por qué hay calificaciones así como esta que acabo de leer. Porque yo he aprendido, Saúl, que no necesariamente porque alguien poste por una, por una cifra más baja, no por eso es la mejor o es la peor. En realidad, estos elementos siempre salen en los actos de licitación cuando no se cumplen con los pliegos de cargo, requisitos preestablecidos y toda una serie de hechos que son necesarios para que los mismos puedan desarrollarse ¿no? el tema acá es que en algunas ocasiones estos, estas observaciones tienen plena validez y en otras no el, el problema de ello radica en que cuando hay algún tipo de apelación recurrir de etcétera, en torno a la decisión que se ha tomado o se ha visto en medio de este tema, pues no hay responsabilidades, téngase la razón o no, de quienes están en un momento determinado impugnando ¿no? el acto propiamente dicho. Ahora bien, eso es la cotid cotidianidad con la que se presentan esta situación e incluso Ocurre lo mismo cuando se está licitando a nivel privado, solo que allí pues eso no es público, no hay detalles, etcétera y demás, pero hay formas en las que esto tiene que, que analizarse. Ahora, ¿cómo lo veo en función de la generación de empleo? Nosotros hemos sostenido desde hace más de un año, incluso cuando se reabrió la industria en septiembre del año 2020, que con las obras que estaban en ejecución en ese momento se pudieron haber recuperado entre 5.000 y 8.000 plazas de empleo. Esas obras siguen paralizadas en su inmensa mayoría. Voy a poner ejemplos, la gente se maneja más y tiene mayor orientación. En Chorrera, en el lado de La Pesa, cuando usted pasa por allí, sí. ve que se inició el tramo ese de carretera, que ahí en realidad hay un entronque, corredor de las playas, Eso está parado. Y naturalmente allí, si se estuviese trabajando a esta altura, deberían haber por lo menos unos 800 trabajadores en todo el proyecto. Entonces, cuando se empieza a hablar de nuevas obras y hay obras como estas que están eh, paralizadas, naturalmente esto es un problema para los ciudadanos panameños. Primero, porque ya hay plata invertida. Segundo, hay contratos de por medio. Tercero, eh, aunque no se esté ejecutando, hay responsabilidades de orden legal que pueden concitar a que el Estado quede indemnizando en determinado momento a empresarios, incluso sin la ejecución de obras concretamente. Entonces, esto es eh, lamentable lo que está ocurriendo. Yo creo que lo que se ha mostrado en esta administración es una incapacidad manifiesta de atender eh, los temas concernientes a, a, a estos. Y naturalmente es parte del problema que tenemos. El, el llamado, ya se empezó la línea 3 del metro, está en ejecución en estos momentos, pero el puente famoso por donde va a pasar y conectarse a la ciudad, eso hasta el sol de hoy, estamos a unos días del cuarto año de mandato del señor Cortizo. Entonces la pregunta es, bueno, seguramente ocurrirá lo que ocurrió con el puente centenario, tú recordarás que se hizo el puente y no tenía acceso por ningún lado. Luego se hicieron los accesos, un eh, par de años después. ¿no? Entonces, en realidad es una situación realmente lamentable la que nosotros estamos viviendo. Y como yo lo entiendo, es parte de la descomposición que hay en términos generales en la administración pública. Sea ejecutivo, legislativo, judicial, es todo. En realidad es un problema lo que tenemos y hasta que no haya una solución de raíz, pues tendremos que seguir viviendo con este tipo de problemas que El, el, problema, que que yo veo, el problema que yo veo en esto, Saúl, si, si la descomposición se quedara en el aspecto meramente institucional, uno diría, bueno, hay que resolverlo. Pero lo que yo veo, y yo se lo comparto a los oyentes de cada momento, yo, si yo fuera parte, si yo fuera el presidente Cortizo, o si yo fuera parte de la administración del presidente Cortizo, <ríe> mi obsesión estaría en generar empleos. Porque este es una, un país demasiado chico y mucho desempleado te genera una bomba de tiempo, de carácter social que hay que impedir a toda costa. Pero entonces, ¿qué pasa? Todos estos temas traban esa posibilidad de generar empleo rápidamente. El problema del empleo en Panamá no podemos verlo al calor, única y exclusivamente de los últimos dos años de la crisis eh, sanitaria nosotros tenemos un problema de orden estructural, ya eso lo hemos planteado en reiteradas ocasiones, y en realidad la forma de la economía como se ha venido desarrollando ha dejado ahora casi el 60% de la población económicamente activa en la informalidad y en el desempleo, pero hace dos años atrás era el 47%, es decir, que eso, obviamente, la forma en que se está haciendo política económica no atiende las necesidades fundamentales de la población. Y cuando hablamos de generar empleo, creo que hay que caracterizarlo, porque no se trata simplemente de, de empleo por empleo. Yo creo que, como mínimo, deben ser eh, empleos que cumplan con la cuota establecida en el orden mundial eh, de empleo decente Es decir, que usted debe tener estabilidad laboral, que no se tiene en el mercado llamado laboral en Panamá. Debe tener salario con, con las actividades que realiza, debe tener seguridad social, adicionalmente a eso, pago de prestaciones laborales, que es lo que requerimos en realidad para resolver estos problemas. Ahora, si no se apunta a un plan nacional de desarrollo, que también es uno de, de los elementos fundamentales, incluso con relación al tema que, que alcancé a escuchar algunos minutos cuando cerrabas en tu intervención, tema anterior, es decir, si, si no hay cómo integrar el desarrollo nacional con el desarrollo humano, naturalmente nosotros quedamos, es decir, secuestrados cada quinquenio por quien llegue, el grupo que llega, el poder fáctico que lo controla, los intereses del negociado, en fin, pero no hay desarrollo, ni desarrollo humano. Y crecimiento económico no es desarrollo, ni desarrollo humano. Así que estos temas... Hay que verlo en profundidad para cómo poder lo conjugamos, desarrollar pero hay, áreas, profesor pero ¿cómo yo solo para redondear para desarrollar áreas como el sector primario y secundario de la economía que son lo que pueden generar empleo ¿no? Fíjate, profesor que yo creo que en lo único en lo que yo coincido con Saúl méndez ideológicamente políticamente es en algo que usted acaba de decir y se lo ha dicho el profesor cabrera no es generar empleo por generar empleo de eso no se trata. Se trata de qué empleos vamos a generar, qué tipo de empleos queremos generar. Y yo siempre se lo he dicho, y creo que es lo único en lo que yo puedo coincidir con Saúl Méndez con todo el respeto a su posición política y ideológica, pues, ni más faltaba. Pero profesor, no generar empleo por generar porque lo que va a pasar sí, es, es que, que es, no, no. Es, es fácil que, decirlo para el que tiene empleo. No, pero es que la informalidad a usted no le importa cómo va creciendo la informalidad. Es que eso es, que eso es fácil decirlo para el que tiene su problema resuelto. No. Para el que no lo tiene resuelto él no quiere saber si informalidad, si formalidad, si calidad del empleo, él quiere resolver Saúl lo sabe, Saúl convive con la gente de la base popular de este país y tú lo que necesitas es resolverle a esa gente sus necesidades después entras a hablar de la formalidad entras a hablar del mejor nivel el desarrollo humano que es lo que yo quiero que Saúl me dé desde su óptica cómo conjugamos el desarrollo económico con el desarrollo humano ¿cuál es la visión que tienen ustedes Saúl de cómo conjugar eso? Eh, permíteme comentar lo que Gonzalo en algún momento indicaba sí. yo creo que todos tenemos posiciones políticas e ideológicas incluyéndolo a él vale, por y obviamente en la, en la contradicción naturalmente en el tema de la tesis, la antitesis, la conclusión de la síntesis, porque esto es dialéctico, la realidad va mostrando hacia dónde eh, se desarrolla eh, determinados eh, movimientos sociales o las sociedades en términos generales, y lo que estamos viendo concretamente es que este problema, como lo estamos viviendo en el mundo, no solo en Panamá, sino en el mundo, no le está dando solución a las amplias mayorías. Y naturalmente esto lo que trae como consecuencia es la confrontación directa entre los desposeídos y los que, los que poseen todo. Y obviamente eso se refleja dialécticamente en cada sociedad conforme se va dando. ¿Cómo vemos nosotros el desarrollo económico con el desarrollo humano? Bueno, lo vemos de la misma forma en que se ha discutido desde el punto de vista económico, político, ideológico, social, cultural, etc. Es el trabajo el que puede satisfacer las necesidades del hombre, y esto desde el hombre de las cavernas hasta el hombre moderno de hoy. Eh, obviamente el trabajo es el que genera riqueza, y el problema que la sociedad vive es la distribución de esa riqueza en términos generales. Como nunca antes el mundo ha tenido la posibilidad de eh, realizar tanto, tanto producto como ha sido posible, pero no obstante, eso no significa que estos productos o mercancías lleguen a todas las personas para satisfacer sus necesidades. Entonces, el trabajo es sine qua non de necesidades, necesidades que tienen que ser resueltas y que desde el punto de vista económico requerimos una planificación de la economía que permita poder desarrollar naturalmente eh, los aspectos de cada sociedad y en particular la nuestra, a efecto de poder generar los empleos que requiere el país, el desarrollo que requiere el país, pero además de eso, justamente eh, la generación de empleo que conciten al desarrollo humano, porque el problema y ahí yo sí discrepo con lo que ha planteado Edwin, en función de que eh, concretamente, la gente requiere trabajar, sí, pero trabajar para satisfacer sus necesidades, Perfecto. no para trabajar para, para seguir en las mismas condiciones. Es más, el que tiene trabajo formal hoy, eh, Edwin, no solo carga con su familia el primer eh, núcleo, sino con, incluso con el resto de su familia, porque ahí aporta definitivamente según la, sus capacidades. Pero en la medida que tu salario cada vez tiene menor poder adquisitivo eh, una sociedad eh, de consumo donde los precios están altamente eh, disparados contra salarios eh, realmente bajos, entonces ¿qué sentido tiene el trabajo? Si, si tú trabajas para no satisfacer tus necesidades deja de tener sentido el trabajo, entonces el trabajo tiene que satisfacer las necesidades fundamentales de la población y bajo ese prisma de, como nosotros entendemos que debe desarrollarse la economía y la economía eh, política, es decir, que permita la satisfacción plena de las necesidades humanas, que es lo que se quiere. Ahora, ¿qué es lo que se está planteando? Porque este es un tema que incluso la humanidad superó, pero que ha retrocedido. ¿Qué claro, se el Trabajo, salario, vivienda, educación, salud, agua potable. Es decir, ¿qué de extraordinario tiene eso para la vida humana? Claro, don Saúl, pero también hay dentro, dentro de la óptica que usted plantea en cuanto a teorías económicas, también hay un error. Pensar que la inflación se combate con aumento de salario. Entonces, a mayor inflación, hay que aumentar el salario. Y esa es una equivocación que han cometido los países de América Latina. Países con alta inflación, a diferencia de otras partes del planeta, que lo solucionan todo aumentando los sueldos. Y se ha, dado, y se ha visto que no funciona. Eso no funciona. Los problemas de la distribución de la riqueza son los que tienen que funcionar de raíz en torno a este problema. Naturalmente, si la tesis fuera equivocada, entonces lo que tenemos que bajarnos los salarios, según lo que tú planteas, Gonzalo. No, para... no, no, no, no es que, en, lo es decir, en lo absoluto. Desde que estamos discutiendo este tema, y no es un tema contemporáneo tuyo y mío, sino que desde que el sistema capitalista, ya casi en sus 200 años de existencia en el mundo, se está desarrollando en sus distintas etapas, momentos, incluyendo el actual, la fase imperialista del mismo. Es decir, la discusión de salario naturalmente es esencial para redistribución de riqueza, pero, porque pero... si tú no discutes salario, la tu patronal es pagar la menor cantidad posible porque así exprime mayormente lo que ver, se llama la plusvalía sí, en a, el trabajo. Eso, de eso estamos entonces, claros. Saúl. Tiene que haber re, redistribución de riqueza de y la riqueza claros. tiene que ser tiene que ser redistribuida del trabajo colectivo que realiza la sociedad. ¿eh? A ver, de eso estamos claros, pero no puede decir que la solución para frenar la inflación es aumentar el sueldo. Eso no. Solución, en ningún momento en, en ningún momento he planteado yo eso. Eso es que el trabajo colación fuiste tú Claro, pero porque usted, dice, porque usted dice que el alto precio de las cosas nos está llevando a que la gente tenga más, menor capacidad. Y eso es cierto. Ahora, lo que siempre plantean es, bueno, ya que la inflación es de 8%, debatamos el hecho de cuándo hay que subir los sueldos. Ese es el planteamiento de América Latina. 8%. Eso es un error. Eso es lo que, es que hay que hacer. Es que es un error. En, en, primera, en, en primera instancia, lo que tenemos que discutir es si los salarios que se están pagando hoy realmente cubren las necesidades fundamentales de la población. Porque como yo lo entiendo en tu planteamiento, aquí hay un doble, una doble explotación. Por un lado, los bajos salarios que te pagan por tu trabajo y segundo, los altos precios que te ponen los propios empresarios. Entonces, naturalmente, en esa política de yunque y martillo, el que queda en el centro recibe todos los golpes. En este caso, la mayoría de la población. Eh, lo primero que hay que discutir es una política de salario acorde con el costo de la vida. Luego entonces habrá que discutir los ajustes de salario producto de la inflación. Y después tenemos que hablar de aumento de salario, que significa redistribución de riqueza. El problema es que el, el análisis si se hace de orden simple al hablar de salario sin ver todas las connotaciones que el mismo... Eh, corresponde en la sociedad, naturalmente nos quedamos cortos en el análisis pero oh. los salarios son bajos, hay que ajustar los salarios al costo de la vida habrá que ajustar la inflación que eso se llama indexación okay. y hablar y discutir de aumento de salario eh, son reglas pero aquí ya pero, la Raúl, lo, el grupo de trabajadores organizados no quiere ir a hablar de indexación bueno, yo no, no sé qué grupo de trabajadores organizado, aquí pero como grupo, mínimo... Aquí yo nada más a un grupo le he escuchado lo de la indexación. De todos los sindicatos que existen en Panamá, que señor, yo perdí la cuenta. Nada más uno lo oigo hablar de indexación, que es, a pesar de lo que dice Gonzalo, que no es otra cosa de, bueno, espérate, ¿cómo anda la inflación? ¿Cómo puede ser el porcentaje de la revisión del salario mínimo? Esa es una parte de la discusión, reitero, porque esto no se puede quedar solo en inflación. Primero hay que discutir el, el valor del salario que hemos pagado en parada. Fíjese, le voy a poner un ejemplo, Edwin, que yo creo que eso ayuda. En 1959, cuando se logró el primer salario mínimo, fue 50 centavos la hora. 1959. ¿Cuánto es el salario mínimo hoy? ¿Cuál es el costo de la vida? Si comparamos el costo de la vida en 1959, el punto 50 centavos ese, contra el salario que hay hoy y el costo de la vida, eso está radicalmente diferenciado, exponencialmente diferenciado, porque, es decir, no equivale al costo de la vida, porque el costo de la vida se ha elevado sustancialmente. Entonces, yo creo que lo primero que hay que discutir en Panamá es un salario que se ajuste al costo de la vida. Luego, entonces. El salario tiene que ajustarse conforme inflación y tiene que discutirse si aumento el salario que es redistribución de la riqueza generada del trabajo. Esas son las reglas de discusión y creo que eso, eso es lo que no se ha hecho en Panamá. Por eso los salarios, aquí hay largos periodos en que los salarios mínimos no se han revisado y eso sigue rezagado. Por lo menos 20 años que no se revisaron los salarios mínimos y por eso cuando lo comparas con el costo de la vida eso está por arriba. Así que pero, yo, yo, quiero, yo creo que una de las formas de ajustar el salario es la inflación, pero de aumento de salario, entonces tenemos que hablar de redistribución de riqueza. Eso es otra cosa. Desarrollo humano, quiero insistir en eso porque es algo que, de lo cual se habla mucho en Panamá, pero para mi gusto se hace poco. Y no digo que no se no hace. Se hace casi nada. Digo que no se hace, pero yo, o sea, para mi gusto se hace poco. Pero aquí un amigo suyo, pues yo sé que él es amigo mm. suyo, que me manda una... Una información, <ríe> un comentario me dice, oye, un indicador de desarrollo humano es educación, por ejemplo. Otro claro. indicador de desarrollo humano es salud, los servicios de salud. Por supuesto. Otro indicador de desarrollo humano es vivienda. Claro, trabajo. Entonces, Este amigo suyo me dice, oye, salario. pero en Cuba hay todo eso, pero no hay, hay entonces podríamos decir que en Cuba hay desarrollo humano. ¿Y cómo quedó el desarrollo económico? Nadie tiene dudas de que en Cuba hay de A mí no me gusta ayuda. hacer comparaciones. usted revisa claro, no las estadísticas, de, no mías, de los organismos internacionales, cuando hablan de educación, salud, cuando hablan de esos indicadores, Cuba marca entre los primeros países del mundo. Entonces yo no sé sí. si eso, eso, eso está en cuestionamiento en estos momentos el problema económico de Cuba creo que todo el mundo también lo conoce hay un bloqueo económico que tiene más de 62 años <risa> no. y que obviamente eso no, juega pero un papel o sea, pero a ver, yo creo, dulce, yo creo pero... permiso no, pues. si me permiten hablar porque me hacen un comentario tengo que comentar o no creo que ese bloqueo económico juega un papel en medio de esta situación aparte de los problemas que ellos mismos pueden haber generado en todos los procesos humanos hay errores hay rectificaciones y demás que habrá que conjugarlo todo para analizar el contexto concreto de lo que pasa en Cuba. Pero yo creo que estamos hablando desde Panamá, no de Cuba. Igual sí, podemos eso, utilizar cualquier otro modelo. Por eso iba a decir que a mí no me gusta hacer comparaciones, pero para efectos, para efectos de quienes nos están escuchando, Saúl. Uh -huh. Porque a veces hablamos de, de desarrollo humano y no le decimos a los oyentes o a los que nos escuchan qué implica el desarrollo humano. Sí, pero, yo hace quisiera, un rato yo lo mencioné. Yo quisiera que en Panamá tuviéramos Salud, vivienda, claro, agua potable, pero, trabajo, salarios dignos, eso, Pero el oyente, por eso le digo, pero el oyente uh -huh. que es amigo suyo, me dice, sí, pero en Cuba hay todo eso. Y no necesariamente hay desarrollo económico. Bueno, usted me, usted me da un argumento, el bloqueo, yo podría decir, yo 60 años después no creo que haya sido el bloqueo exclusivamente porque Cuba recibió inversiones europeas, recibió inversiones canadienses. Vaya usted a saber qué hubiera pasado si no las hubieran recibido. Por ejemplo, las europeas siguen funcionando. El Así turismo es. en Cuba es, una, es un rubro muy importante que incluso sustituyó el azúcar en su momento, producto de la desintegración del campo socialista. Pero, Edwin, aquí se vivió tres años de bloqueo y todos conocemos en Panamá qué significa eso. Entonces, querer decir que 60 años de bloqueo no puede, no puede haber afectado, yo creo que obviamente ese es la central, el central punto de discusión allí. Pero además hablé de las rectificaciones y los errores que se cometen en todos los procesos, porque en todos los procesos de desarrollo de la humanidad, se cometen aciertos y desaciertos y lo importante es rectificar donde corresponde. Pero reitero, yo creo que el caso cubano, cuando quiera podemos conversarlo como un tema, no, no, no, pero yo creo que debemos no, no, no, ver... Hable, hable, hable, don Saúl, hable, hablemos, de, hablemos uh -huh. de, de errores. Usted dice, bueno, que, que todos los procesos cometen errores. Y yo quisiera preguntarle si desde el Suntrax desde la vocería suya, es uh -huh. un error salir a la calle a protestar por el congelamiento de los precios de la gasolina o de alguna u otra forma por no explicar que a nivel mundial lo que se está viviendo es un problema del cual el gobierno nacional no tiene cómo atajarlo, más allá de reducir un impuesto o no. Para usted bueno, no pero, pero otro... si redujera el impuesto ya fuera una respuesta. Fíjate que en el caso de los transportistas, entiendo incluso eh, a, a empresas con placas comerciales se le ha congelado el precio por tres meses y se está dando un subsidio. Entonces, lo que corresponde es buscar alternativas y yo creo que es legítima la demanda de la población en respuesta. Mañana o el viernes, creo, se anuncia un nuevo incremento. ¿Cómo vamos a satisfacer ese incremento si ya los salarios no dan ni para comer? ¿Cómo se resuelve el problema entonces con el que pero, no tiene? Pero, porque, pero don Saúl, obviamente, ¿cómo, ¿y cómo ajá. hace el Estado para no endeudarse más a punta de subsidios? apunta de congelamiento. Fíjate, cuando hablamos de subsidios, yo creo que la primera, porque esto se llama son transferencias del Estado a la población, la mayor cantidad de esas transferencias la tienen los empresarios de este país, los ricos. Primero no pagan impuestos y segundo, a eso que ellos llaman incentivo para la inversión, hay toda clase de transferencia del Estado. Recientemente se está discutiendo una norma para que un grupo cinco familias, creo que es lo que he escuchado, se beneficien de invertir en el turismo y no pagar impuestos. 900 millones se han calculado. Nadie dice nada de eso. Pero cuando se trata de subsidio para la población, entonces es un escándalo, hay que discutirlo, hay que verlo. Bueno, vamos a discutir toda la política tributaria, porque nosotros conceptualizamos, y así lo hemos propuesto... Incluso que la revisión de la política presupuestaria tiene que estar encaminada en dos direcciones. Primero, que quienes no pagan, paguen impuestos. Me estoy refiriendo específicamente a los ricos que no pagan impuestos en Panamá. Y segundo, el tema del presupuesto general de la nación que tiene que discutirse, su redistribución, su ejecución y además cómo puede hacerse pero, más eficiente. Sí, yo creo que eso es necesario. Si yo no, pago impuestos en mi salario... Eudis se lo descuentan de su salario, cuando compramos una taza de café nos, nos cobran el impuesto, entonces, ¿por qué hay sectores sabe, que pregunto, más tienen que no pagan? Pero pregunto, eh, si llegamos, estando de acuerdo con el tema de pago de impuestos, que todo el mundo debe pagar impuestos, si el país lo, cerráramos los ojos un segundo día, cuando logremos abrir, logramos que en Panamá haya pleno empleo, ¿para qué necesitaríamos los subsidios? Bueno, pero es que nadie ha pedido subsidios por pedir subsidios. ¿eh, bueno, pero es que si, la, es si la gente no llega, llega a su empleo, yo estoy de acuerdo contigo, te lo dije hace un rato, el, el desarrollo económico de las naciones es a través del trabajo pero y el trabajo el tiene que dignificar la vida del hombre. Pero ese es el punto que quiero llegar. ¿Por qué, ¿Por qué satanizamos los incentivos a la empresa privada? Y el, el ejemplo de las cinco, las inversiones... Claro que es escandaloso, por supuesto, es escandaloso. Pero veamos otros incentivos que lo que terminan es generando empleo. ¿Por qué satanizar el incentivo que genera empleo, que es lo que nos debe preocupar? Y, no, y, de, y en lugar de decir, oye, hay que generar mucho empleo para ver cuándo terminamos con los subsidios. Fíjate, Edwin, aquí nadie está satanizando nada. Si fuese así, entonces que nos quiten los impuestos a todos. Pues. Porque entonces, <risa> ¿por qué no reímos? No. ¿Por qué no reímos? No, Yo se sé puede... que no los impuestos a todo. No puede ser que la regla sea que el que más tiene pague menos impuestos. Eso no puede ser la regla. Segundo, precisamente la, el 32 años después de la ofensiva neoliberal, el concepto de que para invertir tú tienes que incentivar, obviamente quiere convertirse en ley permanente. Y naturalmente esto no puede ser de esa manera. Los empresarios tienen que pagar sus impuestos. ¿Por qué tienen que pagar sus impuestos? Porque reitero, es una forma de redistribución de la riqueza que se genera colectivamente, que genera el trabajo. No la genera ningún individuo que fue exitoso, bla, bla, bla. Eso no existe. Existe el trabajo colectivo de las sociedades. ¿eh? que ese trabajo genera la riqueza de las naciones y cualquiera que tenga dudas puede revisar los clásicos de Adam Smith o David Ricardo o puede revisar a Carlos Maro o a Federico Engel y naturalmente se van a dar cuenta que hay coincidencias en torno al tema eh, y lo que tiene que ocurrir es que debe haber inversión porque yo creo que sí tiene que haber inversión pero que todo el mundo haga lo que le corresponde porque el no hacerlo lo que implica es que sigue, sigue habiendo una sociedad como la nuestra que la ubican en la segunda plaza en América Latina y la quinta en el mundo donde hay peor distribución de riqueza, eso no tiene lógica, nosotros necesitamos resolver problemas de qué, de educación necesitamos recursos, necesitamos salud, recursos, carreteras infraestructura en fin, lo que requiere la sociedad para poder ser desarrollada al igual que las personas, entonces yo no creo que aquí estamos por una política de que el que más tiene no pague, eh, su dicho sea de paso de que eso es lo que lo incentiva a invertir. Esas reglas de juego no pueden seguir existiendo porque obviamente esas reglas de juego lo que traen como consecuencia son mayor inequidad. Pero entonces si ¿sí aceptamos que, que dentro de las reglas del juego del Estado sí hay incentivo para que haya inversión y generación de empleo. Yo lo que digo es que tiene que haber políticas de desarrollo nacional Pero por que generen empleo. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros quisiéramos desarrollar la industria a propósito que tenemos un canal aquí y quisiéramos abrir astilleros para reparación, etc., a, a una escala media, digámoslo, para, para no ser tan ambicioso, resulta ser que cuando tú en una política económica planificas eso, para que venga alguien a invertir, entonces tú tienes que decirle, no, tú no tienes que pagar impuestos para que tú inviertes esa es la regla del juego en los otros astilleros, en los otros lugares donde se están desarrollando esa actividad. No, pero el hecho concreto, como nosotros lo entendemos, es que toda inversión que se haga en el país tiene que pagar su impuesto. Y si esa es la regla del juego, eso es lo que puede traer mayor equidad concretamente en el desarrollo de esta situación. Hay otros elementos donde el Estado debería ser el monopolio de la inversión, y esto no porque yo lo diga, sino porque incluso así ha podido verse, e incluso en medio de las crisis económicas que se han vivido, como la última del 2008 y la del 2020 anunciada, que esa es parte del problema, porque aquí se, se ha encubierto la crisis del 2020 anunciada por los organismos internacionales, eh, parecida a la de 2008 resulta ser que cuando estas grandes empresas multinacionales eh, quiebran los impuestos salen de los contribuyentes a subsidiarlas, tanto en Europa como en Estados Unidos a pesar que su filosofía y su ideología no intervienen cuando están en crisis entonces se toman los impuestos de los contribuyentes para apuntalar estas empresas así sí. que hay, hay cosas que tienen que ser monopolio del Estado, nosotros consideramos que sí y que deben ayudar a desarrollar eh, naturalmente el, el, el, el problema seguro, es cuando, el no se define, cuando no se define cuáles son esas cosas que deben ser monopolio de Estado en el caso de Panamá, el Estado panameño la presidencia de la República recoge la basura en la ciudad capital y estamos viendo el desastre, el perfecto desastre que es en Arraiján y en La Chorrera lo recoge la empresa privada y no es ningún desastre muy por el contrario ahí está bueno, yo, yo, el desastre, como se, se menciona, en función de la cosa pública, eh, naturalmente no puede ser, a mi juicio, la medida para ver este problema. La ineficiencia histórica de la recolección de la basura, en todas partes, porque van a arraijar, la gente se queja que aún que cuando paga la basura no, no la recoge. Eh, en Veragua ha habido protestas en torno al tema, y hay empresa privada. En Colón, recientemente... Eh, había esa situación también. Así que yo creo que hay que medirlo. Incluso en el idan te voy a poner otro ejemplo, en el idan que dice que es público y gran parte de sus servicios están privatizados, la, la atención a las necesidades de la gente no se resuelve. Y esto ha sido objeto de debate nacional. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que en determinadas actividades económicas que el Estado no tenga que naturalmente tener participación, pues no, no se dé al desarrollo de la empresa privada. Pero problemas sí. hay por todos lados. Y finalmente, don Saúl Méndez, el 1 de junio, los magistrados del Tribunal Electoral dieron el pistoletazo, como dicen algunos, para lo que es el inicio de la Cronología hacia mayo de 2024, día de las elecciones en el que los ciudadanos de este país seremos convocados para eh, elegir presidente, eh, diputados, alcaldes, representantes, corregimiento, etcétera. Eh, ¿Qué podríamos pensar? ¿Saúl Méndez estará en la escena política nuevamente? Hasta ahora nosotros estamos concentrados en inscribir el fan, que no nos ha sido fácil inscribirlo en medio de la pandemia, producto de la famosa plataforma esta del Tribunal Electoral, que ha sido un desastre. Aunque ellos quieren decir lo contrario, eso es un desastre, en realidad, desde el primer momento hasta ahora. Y a pesar de que la tecnología facilita, porque obviamente verlo desde el punto de vista tecnológico, se vio como un avance, pero cuando tú entras ahí, la plataforma no te recibe, hay lugares donde no entra la señal. En fin, todos esos problemas se presentan. Hay problemas en que tú apareces que tu cédula está vencida y estás mostrando tu cédula renovada, y los tipos dicen, no, el sistema dice que está vencida, aunque tú tengas la cédula renovada. En fin, hay un montón de problemas. Y que en realidad se ha hecho casi imposible poder alcanzar los números que hemos... Eh, planteado en su momento. No obstante, seguimos inscribiendo. Me trataré de inscribir el Fat en este momento y ya veremos, porque las nuevas reglas también pusieron una serie de términos. Eh, eh, el que no está inscrito a final de año no puede participar concretamente. Entonces nosotros todo eso lo vamos a evaluar y sobre la marcha iremos informando a la población qué decisiones vamos a tomar con relación al torneo del 2024. O sea, primero, ahora, inscribir, el partido, está, primero, primero inscribir el, el partido. En partido. Sí, en nuestro centro en estos momentos está en inscribir el partido para poder definir de allí nuestras tareas del futuro. Bueno. A ver, eh, profesor, ya vaya, vaya, vaya. vaya, vaya. Ah, un momento. Ah, que está en um, la fila, está la fila de gente, gente. Un, momento un, gente, un, momento, un, un momento, un momento. Don Saúl, su, su corazón en Colombia, ¿está con Rodolfo Hernández o más hacia el señor Gustavo ah, ah, Petro? Ah, ah. Naturalmente estamos con Petro. No, creo no, no, que al escuchar, no, porque, al, escuchar no. al escuchar los discursos de Hernández y al ver la situación colombiana y analizarla, nuestras simpatías están con Petro. Pero eso lo define el pueblo colombiano. Así que yo espero que el pueblo colombiano, el domingo que viene, pues elija por la transformación que están, tanto anhelan. Pero, pero ojo, Hernández es más petrista que el propio Petro, ¿no? Ese Estado galopando, papá es Estado para todo, ¿no? Presente, <risa> subsidios, etcétera, etcétera. Nada más vale, le digo, pues. En realidad, yo creo que al analizar el tema colombiano es tan complejo, yo creo que ahí sí nadie podrá refutarlo, ver todas las aristas de esa situación de una sociedad que desde la independencia tiene sus, sus contradicciones, al igual que la nuestra, me refiero a la independencia, de, de, de, de, obviamente la corona española está aquí, pero que en estos momentos muestra una situación en la que los sectores populares, progresistas, sectores de mujeres, etcétera, tienen viabilidad de llegar al gobierno, una cosa es llegar al gobierno y entrar al poder, es totalmente distinta, y creo que el planteamiento que se hace desde la Colombia humana o el pacto histórico está representando, el sentir de la mayoría del pueblo colombiano como se vio en la primera vuelta y que estoy casi convencido que va a ocurrir de lo mismo en la segunda vuelta bien dicen que Lula Silva regresa a la presidencia de Brasil en las elecciones eh, son en octubre de este año ¿no? probabilidades de, de que Petro gane en Colombia Maduro se mantiene en Venezuela en Bolivia se mantiene también un régimen de izquierda, un gobierno de izquierda, eh, Nicaragua, naturalmente Cuba, eh, pero nada de eso tiene relación, no hay, no hay interrelación entre todo eso. En, en realidad yo creo que lo que vive en Nuestra América son procesos progresistas, a veces queremos meter todo en un solo churujo izquierda en términos generales, creo que es muy amplio, Creo que lo que se está haciendo ahora en esta etapa del desarrollo de la humanidad y específicamente de América Latina, es tratando de atender problemas de orden social, administrando la crisis, en muchos casos generada por el modelo económico neoliberal y los estados capitalistas que se vive. Y en ese proceso progresista que vive Nuestra América, cada uno con su, con su realidad interpretada desde, desde, su, desde su nación, pues está tratando de buscarle salida claro. a sus problemas. ¿no? Yo creo entonces, que sí hay algo que, que une a América Latina. Creo que en CELAC se ven eh, los planteamientos de orden continental en función de qué cosas se pueden hacer juntos, pero cada uno está viviendo su, su realidad, ¿no? Pero creo que Saúl, hay más coincide, planteamiento homogéneo en el alba. ¿Coincide con Gustavo Petro de que hay dictaduras de izquierda en este momento en América Latina? dictaduras de izquierda. En realidad yo no sé a qué llaman dictadura de izquierda. No, pero, pero eso, eso, es, eso lo no, dio no, no, no, Petro. Por eso le pregunto, ya no, que usted... sé, yo no El hecho de que yo haya dicho que puedo sentir simpatía en las elecciones por Petro no significa que todo lo que diga Petro yo estoy hablando. Ah, Tenemos puntos de vista que no son iguales. Pero eh, Saúl, en dictadura de izquierda. con los está... cubanos, con los braseros. En dictadura en fin. de izquierda, dictadura de derecha, dictadura. Sí, pero quisiera yo saber de qué dictadura estamos hablando. ¿no? De la que, impone, no yo que solo hombre impone todo. Yo estoy de acuerdo que las dictaduras son dictaduras, de eso yo estoy de acuerdo. Concretamente, y la que vivió América Latina, que fueron sangrientas y que aplastaron a nuestro pueblo a sangre y fuego, eso no tiene parangón o sea, con para en... de las sociedades que nosotros tenemos. ¿Para, para hoy, no, en, en Nicaragua no hay una dictadura. Que yo sepa, ahí hay elecciones. Igual que en Venezuela, como la hay en Ecuador y como la van a ver en Colombia. Si mañana, después que Petro gana, empieza el problema de que resulta ser que es un dictador, porque así lo dictan desde algún centro ideológico y se utilizan los medios para eso, entonces te convierte en dictador. No estoy de acuerdo con eso. Esa es una posición hegemónica, ideológica, de derecha, pura y dura, que quiere descalificar sin, sin realmente argumentos que consisten a una situación de esa naturaleza. Así que yo pienso que naturalmente los países, concretamente cada uno de, los que de nuestra América, está viviendo lo que su sociedad permite en estos momentos en función de su desarrollo. Tema para otro programa, Saúl.